Usted, yo no me devuelvo, aunque llame usted. Me quedo con Cristo y no volveré. Con Cristo me quedo, no regresaré. Que nadie me busque por donde yo estaba. Que nadie me busque por donde yo estaba. Ahora estoy con Cristo, no le temo a nada. No vuelvo a caer donde me encontraba. No vuelvo a caer. Donde me encontraba Y aunque me critique, yo no volveré Y aunque me critique, yo no volveré Me enseñó a orar, conocí la fe por eso a mi Cristo no le fallaré Y aunque me lo pida, no regresaré Y aunque me lo pida, no regresaré Cargo con mi cruz y por mí murió Cargo con mi cruz y por mí murió Entro por mi puerta y todo cambió Entro por mi puerta y todo cambió Porque un hombre nuevo ahora soy yo porque un hombre nuevo ahora soy yo Que me lo ofrezcan, yo no me devuelvo. Me vuelve a tentar, yo no me devuelvo. Yo sigo para adelante, yo no me devuelvo. Y no vuelvo más, yo no me devuelvo. Yo no me devuelvo, yo no me devuelvo. No vuelvo para atrás, yo no me devuelvo. Yo no me devuelvo, yo no me devuelvo. Me levantaré, con Cristo a mi lado, me levantaré, me dará su mano y yo volveré, mi vida oscura, el lleno de luz, mi vida oscura, el lleno de luz, me quedo con Cristo, ahora sigues tú, me quedo con Cristo, ahora sigues tú, me siento contento, que estoy con Jesús, me siento contento. Jesús, yo lo encontré, bien lo sabes tú, yo lo encontré, bien lo sabes tú, en ese camino que lleva a Emaús, en ese camino que lleva a Emaús, y volví a la vida cuando hice Emaús, y volví a la vida cuando hice Emaús.